La mañana de este miércoles, enfermeras del Hospital Mario Fernández del Distrito Municipal de Cenoví paralizaron las labores en reclamo de múltiples demandas, entre ellas, mejores condiciones para ofrecer los servicios. Eh, aquí tenemos una situación de que trabajamos con mucho represalia aquí no nos dan, no tenemos dieta, no tenemos desayuno. Eh, también cuando tenemos cuando nos enfermamos la licencia nos la cuestionan llaman a nuestro médico para cuestionarnos porque hagamos como que no estamos enfermas también aquí no se da el respeto mutuo hay un respeto muy grande aquí porque para un personal de enfermería o, o, o, o totalmente necesita desayuno Necesita tener fuerza, ánimo para poder rendir y dar un servicio de calidad. Agregan que la dirección del Centro de Salud abusa de su autoridad. Necesitamos que se respete desde el más chiquito al más grande, porque todos somos iguales. Si una persona lo que está es para limpiar en un centro, tiene derecho de ser respetado también, igual que cualquier profesional. Cuestionamos a la directora del centro, Yuberkis Martínez, que niega la versión ofrecida por las enfermeras. Asegura trabajan para ofrecer servicio de calidad. Las enfermeras, específicamente las auxiliares, eh, no están cumpliendo con dicha normativa. Al incumplimiento de esta, trae como consecuencia sobre la ley de función algunas medidas como se han sometido algunas medidas contra eh, algunas auxiliares que han salido fuera del país incluso en la actualidad está fuera del país desde el inicio de este mes sin vacaciones, sin permiso, sin autorización sin informar a la dirección de este hospital ni la enfermería, ni a recursos humanos o sea, prácticamente a escondida. En el marco de sus declaraciones agrega. Eh, anterior a ustedes vinieron comunicadores en el cual yo le pude mostrar el desayuno que estaba dispuesto y que no se lo habían tomado, eh, porque obvio están eh, en paro. Eh, muchas cosas se dicen, yo no puedo brindarle una no sé nosotros. Tenemos unos recursos limitados que tenemos que disponer para el bien y del servicio de la comunidad. Y nosotros hacemos aquí lo que se pueda. Ahora, cuando me digan a mí que yo no brindo un servicio de desayuno, pero si se le brinda, y yo incluso a unas personas la llevé a la cocina y pudieron, parar. nosotros estamos llamándole a ellas al diálogo, ya que no dialogaron con nosotros esta situación para poder nosotros ver, buscar una solución y nosotros lo que sí le llamamos a ellos es que vengan y nos reunamos para buscarle una solución porque nosotros no queremos controversia, nosotros estamos llamados al servicio a la comunidad. En tanto que la dirección del centro, tal cual lo ha manifestado, llama a las enfermeras a acudir a un diálogo para buscar solución, pues los únicos afectados son los pacientes. Para NTN reportó Joanny Paulino.